Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de The Last Duel. El último duelo, una película que se estrenó hace varios meses, que pasó un poquito de largo en los cines, pero es una gran película, una película que me gustó mucho, en mi opinión una de las mejores películas de 2021 que bueno, lamentablemente no tuvo la suerte de estar acompañada económicamente en las salas y pasó bastante largo. Ahora, por suerte, está disponible en Star Plus para ver, así que si no la vieron, vayan a verla porque se las recomiendo mucho. Y no estoy solo, tengo a un par de invitadas para hablar de esta gran película. Por un lado, una vieja conocida del podcast que ya ha estado acá, Mari de cinefangers ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿todo Bien todo tranquilo. Una vieja, me sentí ya. Bueno, no fue en ese sentido, fue no, para no. lo mejor. Te estoy cargando, no, pero nada, me encanta, me encanta que me invites. Y por el otro lado, acá sí una nueva invitada que debuta en Después de Otra Función, Sofi, de Un Corazón de Tinta, ¿cómo estás? Hola Liz, gracias por la invitación, contenta. Por favor, a vos por sumarte, sé que estás de vacaciones. <risa> Disfrutando el mal clima acá en la costa Una pena que, que te haya tocado esta lluvia ahí No, olvídate, fue el churros y me lunas Sí, pero esa, esa es la parte linda de, de la lluvia Totalmente Se puede disfrutar por ese lado Pero bueno, teniendo en cuenta esto de que estás de vacaciones eh, Muchísimas gracias, en serio, por, por tomarte este tiempito para, para estar acá Un gusto Y bueno, vamos a hablar de, de esta peli Un poco sus opiniones, a ver qué les pareció no sé quién quiere arrancar. Eh, arranca, arranca. Prisa, no me... Bueno, eh, a mí me gustó mucho. La verdad es que es como una de esas películas que todo el mundo recomienda y que uno no le pone tantas expectativas porque, como dijo Sebas, como que no, no fue muy vendida. Pero la verdad es que tiene como una mirada muy femenina y donde no existe tanto el amor sino el honor del caballero. Y es como una propuesta interesante. Eh, todo lo que plantean, así que en mi opinión me gustó mucho. Sí, a mí también. A mí me encantó. Me parece que le, le tendría que haber dado más eh, publicidad a esta y no a Gucci, pero bueno. 100%. Eh, sí, qué sé yo, apostaron por esa, supongo que por los nombres conocidos, por, no sé, bueno, esta también tenía un cast tremendo. Sí, 100%. La verdad que no se entiende bien qué pasó ahí y por qué no, por qué pasó tan desapercibida, pero es una gran película, para mí también de las mejores del año pasado, y sí, como decía Sophie, tiene una perspectiva muy copada y muy feminista, me, me gustó mucho. Lo dijeron ambas, es la razón por la que quería invitadas para este episodio, porque así como la película nos presenta distintos puntos de vista, Directamente el más importante es el de la protagonista mujer, el, el que interpreta Jodie Comer. Entonces también una opinión, yo podía hablar solo de esta película, pero por ahí una opinión desde el lado de la mujer era también necesaria. Y sí, Gucci coincido completamente. Eh, yo creo que se vendía sola, no era necesaria mucha, Tal cual. mucha publicidad. Pero bueno, eh, esta película yo creo que lamentablemente por la temática en un tiempo en el que estamos por ahí tan agobiados de películas que nos recomienda el algoritmo, películas básicas, películas de superhéroes sin, digamos, caer las películas de superhéroes, a mí me encantan, pero este tipo de películas quedan como un poco relegadas. Y bueno, lamentablemente no le fue para nada bien en taquilla, creo que 100 millones costó y recaudó Cerca de treinta. O sea... Ah, sí, al principio fueron como nueve y después sí, nada, sí. o sea, nada, de lo que salió, nada. Bueno, visto que un poco Ridley Scott eh, le echa la culpa un poco al cine de superhéroes y... Está bien, no, no, no nos metamos en ese debate, ¿no? Porque a mí también me encanta el cine de Marvel y de superhéroes ah. y de todo, pero él un poco le echó la culpa a eso, como que la gente prefería ver ese, ese cine más, más fácil de ver, ¿no? Más fácil de digerir que este tipo de películas que ya llevan como otra construcción y, y que te, te implican meterte de otra forma en la historia. Sí, sí, un poco es eso. Bueno, de hecho, ahora que mencionábamos a Ridley Scott, buscando algo sobre, sobre The Last Duel, en internet me encontré con una noticia que hablaba sobre que Ridley Scott le echaba la culpa a los millennials por el fracaso ¿Eh? de, de la película. También la leí. Hablando un poco de esto, de que si no les recomiendan una película, no la van a ver. Que también es, a ver, coincide bastante. Yo creo que la, la gente está como muy cómoda en, bueno, ¿qué veo? Muy acostumbrada. Es como una generación Netflix. Sí, tal cual. Si no está ahí, o no lo vemos. A veces los números, en este caso la taquilla, no acompañan al valor de la película y yo creo que es una película que hay que ver. Bueno, Definitivamente. Sí. sí, quizás al tener como, no digo un tema polémico, ¿no? Pero siempre son como muy juzgadas todo lo que tiene que ver con el feminismo. Y mismo había pasado creo que por Venecia y ya de por sí mucha atención no le habían dado. Entonces es como que es como una rueda que gira y que sigue como ese ciclo de no le presta no. atención a alguien y sigue en ese mismo ciclo, ¿no? Como que por más que nosotros digamos está buenísima y tienen que verla, eh, a veces como la palabra de alguien... Valorado, si dice no Ya está, es como que tachan una película Entonces fue... creo que pasó un poco eso Con esta película Hubo varias cosas, el tema de la distribución también Porque eh, creo que Disney compró Lo que es 20th Century Fox sí, Y entonces sí, sí. Eh, le, le dieron Mucha más roca, sí. digamos, a otras producciones Y a esta no tanto Pero bueno, también pasaron muchas otras cosas Me parece, con esta peli Y es una lástima, como que no le puedes echar la culpa A una sola cosa, no, falló por Los millennials, como dijo él pero son, son varios factores. Sí. sí, sí, fueron muchas cosas, lo cual es una lástima. Totalmente. Sí, por suerte igual, en un punto, ahora con esto de Star Plus, al menos en esta parte de, del mundo, yo supongo que sí. en el resto también se, se estrenó en plataforma, está teniendo como una levantada, como que la gente está hablando de sí. nuevo, para los que ya la habían visto en su momento, creo que se había estrenado en octubre acá. Y bueno, es porque por lo menos no quedó olvidada en lo que fue ese estreno en cines. A mí a mí me llamó mucho la atención que yo, cuando la vi, donde yo vivo, en mi ciudad, ni siquiera la estrenaron en el cine, por eso la tuve que ver cuando, cuando la pude ver, digamos, en alguna página amiga, y hablé con muchas personas que estaban encantadas con la peli, entonces me sorprendió un montón también, porque digo, ¿cómo? Si a todos nos gustó tanto, ¿por qué pasó tan desapercibida? Pero bueno, nada, ten, la tendremos que reivindicar. Sí, estamos para eso. Bueno, de hecho a mí me pasó algo similar. Yo la quise ir a ver al cine, casi se estrenó, pero no duró nada. O sea, no. creo que ya en la segunda semana quería ir y había una función a la tarde doblada, creo. O ah. sea, ya no había durado absolutamente nada en cartelera. No, no, no. Eh, así que una pena, pero bueno, estamos para reivindicarla justamente. Y viste que también ha pasado mucho que... Que hay películas que en su momento son un fracaso de taquilla o de lo que sea, y después con el tiempo como que se vuelven medias populares. Sí, sí, sí. Capaz que pasa eso con esta. Sí. Sí, por ahí con un poco más de tiempo, pero yo creo que un poco está, está pasando con esto de, de Star Plus, y mejor. Y de una. Bueno, vamos a entrar con spoilers, así que si no la vieron, ponen pausa acá y después pueden seguir escuchando el episodio. Si no les interesan los spoilers, bueno, siguen escuchando tranquilamente. Esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va esta película? Básicamente tenemos tres protagonistas, que son los protagonistas de la historia. Los voy a mencionar muy mal, pero bueno. Sí, eh, francés. Como salga. John de eh, protagonizado por Matt Damon. Eh, Jacques Legris, protagonizado por Adam Driver y... Lady Marguerite, protagonizada por Jodie Comer. Tenemos una historia que es la violación a Marguerite por Jax y tenemos los tres puntos de vista de los tres personajes. Y la película empieza con uno, sigue con el otro y termina con el de Marguerite para luego enfocarse en justamente el último duelo que da nombre a la película. En realidad en los primeros minutos empieza con eso ya después arranca con los relatos y termina con el último duelo. En cuanto a los puntos negativos, al menos yo destaqué un par. No sé si coincidiremos y si hay alguno más para agregar por parte de ustedes. Bueno, lo agregamos. Yo creo que el posiblemente punto más negativo, y creo que esto podríamos llegar a estar de acuerdo, es el tema de la duración. Yo no sé hasta qué punto igual lo tendría como algo malo, digamos, a la claro. película, porque creo que es necesario, sí. pero es un punto que, que le juega en contra. Son dos horas y media de película. Sí, sí 100%. Siento que es algo del director igual y también, director. porque House of Gucci sí. también se me hizo muy larga y es como demasiado exagerada y decís, ¿por qué le dedicaste tanto? O sea, está buenísima la peli, pero tanto me vas a contar. Como que ya había momentos o escenas donde decías, esto... Claro podría tranquilamente no estar. Y, bueno, pasa un poco con esto. Que contás tres veces la misma historia desde distintos puntos de vista y quizás la de los hombres no es tan importante. O sea, no es de mala. Pero, ¿por qué te tomás tanto el tiempo de contar las peleas entre ellos? Vieron como en la película tienen como estos dos personajes principales de Matt Damon y Adam Driver como que son amigos y después no son amigos. ¿Por qué tanto en no explicar esa historia cuando la historia principal es la de ella? O sea, esa es la más importante. Dale más desarrollo a eso. Pero bueno, obviamente me pasó lo mismo, que se me hizo un poco larga. A mí no me pasó. Pero a mí usualmente me gustan las pelis que se toman su tiempo para contar todo. Claro. Pero sí, puedo sí. entender de que... Es más, a mí me pasa a veces cuando quiero mirar una peli, miro la duración y digo, hay dos sí. horas y media. Sí, la marcha atrás. Sí, de una, o sea. Que tranquilamente sí puede ser un punto en contra antes de saber de qué se trata no la peli. Porque hay pelis que duran tres horas, no sé, El Señor de los Anillos, que no te aburrís nunca. Pero es cierto que cuando la vas a mirar, pensás en, en la duración y decís, mmm, dos horas y media es un montón. Es cierto también esto de las historias de, de los hombres, digamos, en, en la película. Creo que están más que nada para justificar o dar, digamos, esos puntos de vista de historias que están contadas justamente por estos personajes, sí. mal, o sea... Claro, ¿o cómo lo ven ellos Es tipo una mentira, sí, obvio. Cada uno muestra su, su visión de la misma situación. Sí, posiblemente el momento que más me gustó y que es el único en común, si no me equivoco, en las tres historias, es en el momento en el que hacen las paces. Y me dio mucha risa porque por el lado del personaje de Matt Damon y el de Adam Driver, cuando cuentan las historias hay uno que es el que, digamos, pone la voz en alto de, bueno, vamos a amigarnos de nuevo porque tenemos que estar del lado del rey y no sé qué. Y eso lo van cambiando, o sea, el que cuente la historia sí. nos muestra que fui yo el que lo dijo. Y cuando llegamos al punto de vista de Marguerite es como que ninguno dijo nada, o sea, simplemente se claro. dieron las manos y a ese nivel de... Sí. Cada uno poniendo su honor, digamos, por encima de, de la verdad. Tal cual. Se hizo un poquito larga, posiblemente se podría haber acortado un poco, pero por eso también siento que no está tan mal la duración. Sí, igual no es grave, totalmente. Es grave, la duración. Sí, se, se tolera. <risas> y en un punto hasta creo que está bien, con sus silencios, sus escenas, esos momentos entre personajes que, que creo que nutren más a, a la historia. Y un poco también de la mano, posiblemente con la duración, el otro punto negativo que yo encontré es el tema del ritmo. Justamente esto de, hay momentos como que parece que está un poco estancada, eh, como que el relato no termina de, de avanzar y a veces te tiran todo de golpe. También... Creo que hubo momentos que ahí sí se podrían haber sacado, que se repiten sí. en, en estos puntos de vista que por ahí no era tan necesario volver a repetirlos. Pero bueno, eso también depende de cada uno. Eh, yo lo marqué un poco como algo negativo porque lo sentí, como que por momentos se me hizo algo que, que sentí en la película. Es como que había cosas que vos decís, oh, no es necesario que lo repitan, ya se entendió, e incluso se volvía pesado. Eh, más que nada a mí me pasó con todo esto medio infantil de la pe las peleas entre ellos. Baca, a mí me resultaba infantil. Ay, sí, me pasó lo mismo. Ay, sí, sí, sí, sí. Como ya estamos grandes, basta. Claro, Decir es como verdad, que sí, al mentira. principio que se peleaban por, no sé, por esto, por lo otro, como que llegó un punto que sí, es cierto sí. que se volvió medio pesado esa repetición. Sí, en un momento era por las sí. tierras, caí un poco, empieza todo el bardo. Después en otro, en, me acuerdo, un, no me acuerdo si fue el, el momento en que cuenta Adam Driver, perdón que diga el nombre de los actores, pero bueno, el de los personajes es un poco complicado, que digamos Matt Damon se enoja porque no le dice Sir, sí. porque era como el título, y es como que da todo un discurso impresionante de, me tenés que decir así porque ahora soy así, no sé qué, y es ah, como bueno, por ahí sí. eso... Sí, te da como cringe sí. en el momento, es como, claro. no lo hagas, nos diste un poco de vergüenza. Yo creo que lo hacen como para demostrar las actitudes <ríe> infantiles, ¿no?, de los varones. También, Creo sí. que pasa por ahí. Sí, o quién es el más hombre, quién manda. Claro, tal cual. Pero sí se, se, se pone un poco denso. No sé si ustedes quieren marcar algo más dentro de lo negativo o por ahí algo que no les haya gustado tanto en la película. Yo lo único que tengo como para criticar, entre comillas, uh -huh. es el personaje de Ben Affleck, que básicamente es el rey. Como que no me comí su papel. <risas> Él tenía rubio, era como, viste, tipo un rey muy, aparte, como raro, que caga la mujer, como que era un personaje... Que por momentos me parecía que estaba de más. O sea, entendía toda su relación con Adam Driver o el personaje que interpreta él y todo lo que le daba. Pero era como por momentos su relación amistosa donde el otro le decía, tenés que estar con esta mujer o como eso, esa imagen machista, me pareció como innecesaria. Eso fue como lo único que a mí no me terminó tanto de gustar, que nada, Ben Affleck no tiene la culpa, fue el personaje que le tocó, pero... Fue como lo único que tengo como para decir como de negativo con él. Yo estuve leyendo un poco sobre las personas, porque estas son personas reales, ¿no? Que... Sí, sí, la historia es basada en hechos reales. Y justamente eh, me pasó lo mismo, me resultó medio chocante su personaje, no me gustó, pero es como era. Era un tipo sí, que beneficiaba mucho, tenía favoritos y los beneficiaba mucho y cuando había alguien que le caía mal, como pasaba en el caso de John, mm. eh, como que él eh, los bastardeaba, los humillaba, entonces es como que me parece que lo quisieron hacer como históricamente correcto y por eso es así, pero sí, a mí tampoco, no es un personaje que me gustó. No me siento sola. No, no, no. No lo marqué como algo negativo, pero es verdad, es como un personaje medio me. Totalmente. Como, no sé. Siento que está ahí más para justificar mm. un poco o, o ser un poco la compañía del personaje de Dan sí. Driver en cuanto a entender un poco sus actitudes o más su punto de vista, si se sí. quiere. Sí, es un cuatro de copas. <risa> claro, beneficiarlo y todas esas cosas. De hecho, ahora que mencionaban esto de que está basado en, en hechos reales, me sorprendía la cantidad de cosas que pasan en esta película, que está ambientada en el 1380 y pico, que todavía hoy en día pasan. Sí, o sea, es, es, impresionante. es impresionante, desde la violación, el hecho principal, sí, claro. esto de que nadie le crea a ella, de que el propio esposo no le crea, hasta, no sé, los sobornos, el favoritismo en cuanto a los juicios, o sea, son cosas que pasan, es, es impresionante. Sí, la, sí, la victimización sí. de ella, porque eh, en, todo el tiempo, como que la gente no le cree, Su amiga, incluso sí. sus amigas, o claro, no, la gente y la relación alrededor. tóxica que tiene con también. él, o sea, es todo sí. un tema. Pero es, es cierto, es, es muy por eso me pareció también una peli re importante, porque sí. como que tranquilamente podés pensar en que todo eso sigue pasando, o sea. <risa> de construir más y todo, pero estamos en la misma, tal cual. Sí, hoy no vas a un duelo a muerte, pero bueno, básicamente es lo mismo. Sí, salvo por ese pequeño detalle del duelo a muerte, <risa> es bastante, digamos, actual. Sorprende, porque estamos en la época medieval sí. Y, sí. y es bastante actual. Eso es la verdad que, que es increíble. Sí. En lo positivo, ahí hay un poquito más de cosas, voy a resumir por ahí... Lo que siempre hablo en este tipo de películas, que lo separo por ahí, acá lo, lo resumo un poco, que son todos los aspectos técnicos. Yo creo que eh, el vestuario, Bien. la banda sonora, la fotografía, toda la producción, la ambientación, la verdad que espectacular. A mí me encantó. Impecable. Sí. Sí, sí, sí. sí. Ella está impecable, sí. tipo, el mínimo detalle en el pelo, tipo, la más. O sea, sí, los peinados son es... increíbles. Sí, Todo, sí. sí. Ella es la que más se destaca, pero ellos también están muy bien. Todo el outfit de modo caballero y todo está sí. muy bien. La lucha del final es una locura, o sea, todo está muy sí, bien. Sí. Muy a lo que nos tiene acostumbrados él, ¿no? A mí, a mí sí. es un director que me gusta muchísimo desde hace años. Y siempre como que la calidad, todo lo que es producción, como vos decís, es excelente siempre. Sí, es, es impresionante. Yo la veía de vuelta para, para el podcast y... Me, me maravillaba de el, lo increíble que es hacer esto. Siempre en una producción, digamos, ambientada en lo medieval, eh, ya sea por ahí, no sé, Game of Thrones, que es lo primero que se me viene a la cabeza, o uh -huh. cualquier cosa que esté ambientada en una época así, es mucho laburo. O sea, lo, lo, el vestuario, la, la ambientación, todo tiene que coincidir más o menos con con esa época obviamente no te vas a poner a googlear che pero para esta lámpara no era de, de este siglo no creo debe haber gente que hace eso pero en la mayoría no pero más o menos hacer todo ese trabajo de lamentación de, del vestuario es un laburazo sí. y yo creo que nada son complementos que que se llevaron muy bien en, en esta sí. película y sí lo del de duelo final es espectacular sí, es buenísimo. porque además debe ser un, uno de los pocos momentos que tenemos una pelea, digamos, eh, porque no hay mucho, es una película sí. de, de muchos personajes, no no, no tanto de, de batallas y, y la verdad que es genial, me, me gustó mucho. Sí, a mí me encanta eso, porque yo yo honestamente me gustan las pelis así épicas, ¿no? O de bueno, medievales o lo que sea, pero no me encantan, entonces cuando las veo tiene que ser algo que está bueno y en este caso me gustó mucho eso, que hay mucho desarrollo de personajes. Más que toda la parte, ¿no?, de acción. Sí. También, otra cosa que me gustó es esta decisión de contar las tres historias, que, sí, sí lo hablamos, podrían haber resumido un poco más tanto la de Adam Driver como la de Matt Damon, eh, podrían, digamos, eh, haber sacado un par de cositas, pero... Creo que fue una muy buena decisión contar las tres historias y de la manera que están contadas, porque, por ejemplo, ya para el final, la de Marguerite no empieza desde el momento en que se, conoce, en, desde que se conocen. Sí, es la más sino, distinta. Claro, es como que ahí ya tomó otro, otro color, pero me gustó esa decisión de, de los tres puntos de vista para, para lo que fue la historia de la película. Sí, coincido. Estuvo muy bien. De hecho, tomé... No sé por qué anoté esto, pero bueno, es un buen detalle. Los minutos en los que empiezan cada una de las historias, cada uno de los relatos. El primero es desde el minuto 5 hasta el 42, el segundo del 42 a la hora 25 y el último de la hora 25 a las 2 horas y 8 minutos, con el agregado de que, digamos, todos los relatos empezaban con la verdad según y el personaje, uh -huh. y en el final con sí. Marguerite resaltan que era la verdad. Claro. que es un detalle que también me claro. gustó bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, como otro punto positivo, al menos el último que destaco yo, después si tiene alguno más, bienvenido sea, un poco va con esto de la batalla, que es la crudeza. No solamente en las batallas, en, en esto de las peleas, que se veía mucho la sangre, de hecho, como muere el personaje de Driver, y todo eso, sino en el relato, como que es bastante oscura, de hecho, bueno, la violación. Sí, esa parte es terrible. Sí, es tremendo. sí, me gustó mucho la crudeza con la que se maneja el relato en la película. Sí, sí, y aparte de ellos, o sea, actuar sí. eso no es fácil. Aparte son dos escenas, ¿eh? desde la mirada de Adam Driver y de la mirada de Judy es como, basta, tipo, <risa> córtenla, pero está muy bien hecho. Re Pero re necesario para ver esta diferencia de, de cómo cada sí, uno vivió la, la situación, eh, ¿no? Es como las dos caras de la moneda y totalmente distintas. O sea, Mal. ¿cómo vos podés interpretar que lo, la, una persona te dio indicios y la otra persona cree que no te dio nada? O sea, muy, muy, es muy loco como claro. la, la mirada del hombre machista también. Está como muy bien marcada, muy cruda, muy. Yo mando acá y no le importaba que estuviera casado con su amiga. Entonces. Eh, es re interesante cómo trata, tipo, muy crudamente todos los sí. temas. Y el hecho de que sí. ella ella constantemente le dice que no, constantemente lo rechaza, sí. no importa cómo, cómo lo, lo ves. Porque, bueno, cuando lo ves de la perspectiva de él, como que parece que ella mm. está un poco jugando, que es lo que obviamente sí, sí, sí, él sí. flasha, ¿no? En su cabeza machista. <risa> Pero eh, es como que todo el tiempo ella le dice que no, a pesar sí. de verlo de esa forma. Y, y me parece que es lo clave, ¿no?, de todo esto. ¿Cuántas cuántas veces han sucedido este tipo de situaciones en las que las mujeres, las sí. mujeres o cualquier persona, ¿no?, que haya sufrido un abuso, eh, dicen no, eh, rechazan constantemente, y el otro insiste, insiste, insiste, hasta que, bueno, uno termina cediendo o terminan pasando estas cosas. Y es tremendo. A mí me parece sí. re importante por eso, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me choqueaba como... No importa lo que uno esté interpretando, ¿no? Porque uno llega a ese punto de forzar a la otra persona a hacer algo que no quiere. O sea, sos un monstruo. Probablemente vos después te mirás al espejo y decís, estoy orgulloso de lo que hice, jamás. O sea, hoy lo hoy vemos a un hombre así como un psicópata directamente. Porque realmente una persona ¿Sí? no puede hacer eso sin culpa. O sea, es una locura. Pero bueno, está, está muy bien. Sí, la verdad que es eh, un sí. momento bastante fuerte y completamente bien representado y necesario. Yo creo sí. que sin eso posiblemente la película no hubiera sido la misma, porque sí, sí. le da toda la importancia a la importancia sí. justamente que tiene toda esta cuestión. Sí. Además esto de que él siempre está mal, o sea, en su historia y en el punto de vista de Margarita, siempre, o sea, siempre. siempre está mal, pero ese, ese pequeño cambio de... Que del lado de ella, como lo cuenta ella, fue más violento, incluso lo sufre más, sí. grita más, pide dos veces por ayuda. Sí. Es una escena clave en la película que está muy bien representada en, en ambos puntos de vista y, y la verdad que es muy bien. O sea, difícil de hacer, difícil de ver incluso, pero sí. me pareció perfecto. Sí, aparte de él, cómo se proclama inocente hasta último minuto, o sea, fue ah, un sí, duelo de muerte para no admitir lo que hizo. Es una locura. Yo creo que él estaba convencido absolutamente de que había sido consensuado. Eso es lo que me, me dio la sensación, de que y, y que pasa con muchos, muchas personas, ¿no? Justamente este hecho de esto de decir, no, esto fue consensuado, y el otro te dice que no, y para vos sí, sigue sí, sí. siendo así, ¿me entendés? Entonces, eh, hay como un área gris ahí que me parece que lo representan re bien este hecho de que eh, si el otro te dice que no, por más que a vos te parezca que te está diciendo que sí, sí, sí no, sí. es no. Eh, y nada, también me impresionó como el marido, o sea, Matt Damon, eh, como ah. que por más que no le creía, por su orgullo, estaba dispuesto sí. a lo mismo que él. O sea, ambos eran machistas, Amorísimo. si vos lo ves hoy. Porque uno no le creía a la mujer, pero como todo el mundo lo iba a criticar y lo iba a juzgar, estaba dispuesto a defenderla solo por demostrarse que era hombre, y el otro con tal de no decir la verdad y como vos decías, ir también al mismo duelo. Entonces es como sí. reinteresante todo eso. Incluso él, cuando ella le dice lo que pasó en, en la última ¿no? perspectiva, en la de ella, él le dice tipo, hay algo más que me va a hacer, como que tipo la violó a ella, pero él se siente... A propósito por él. Claro, él se siente como que lo siguen lastimando a él. Y es como, no, sí, sí, o sea, tremendo. podés ponerte un poco en el lugar no. del otro. Sí, sí, todo era alrededor de él. Sí, sí, sí. De hecho, bueno... Ahora, lo, lo habíamos dejado un poco olvidado, pero me gusta que lo hayamos mencionado. Que el personaje de Matt Damon, eh, me gustó esto de que su primera historia es como que, de hecho, es lo primero que vemos, y nos muestran sí. al personaje de una manera. Y tenía esas cositas como de macho, Thank pero como que, de, de alguna manera, como que, bueno, no parece un personaje tan malo. Totalmente. Sí, sí. Te lo imaginas un poco romántico, ¿viste? Como sí. buen tipo, sí, sí, sí. hasta que... Después ya al final... Sí te das cuenta de en el lado digamos el punto de vista de Margaret ahí ya te das cuenta, cuenta? de sí, todo sí, sí. Eh, de hecho esto mismo que mencionaban cuando ella le confiesa lo que pasó y, y él como otra vez claro. a mí como y ella ni, ni le preocupa lo que le pasa a la mujer es como uh, otra claro. vez me hizo esto a mí y después quería tener relaciones para poder tener un hijo ah, era no, como es una lo locura. único que sí, le que encima esa, esa escena también está en el relato del de personaje Matt Damon y son completamente distintas. Sí, como que él la reapoya, vos pensás que él la apoya, la acompaña y qué sé yo. Y en realidad es todo lo que le pasa a él. Sí, sí, sí, sí, sí. Es lo único que le importa. Es tremendo. Y, y para mí... Eh una parte no menor, la parte como que la tía, no me acuerdo bien si era la mamá de él, creo, que le decía, ¿qué sí. te pensás que sos la única violada? Sí. una cosa así que vos decís, sí. ¿cómo, ¿cómo le vas a decir eso? O sea, vos tenés que... ¿Qué, qué clase, a, apoyo, ¿qué clase o sea, de apoyo? ¿qué, ¿Qué es eso? ¿qué es ese concepto? Pero y bueno, te habla de la época. Igual, igualmente, yo Ojo, creo que eh, sigue no pasando. sé si tanto, sí, sí. No, que se, sigue, se sigue escondiendo, o hay muchas mujeres que dicen, bueno, ¿Por eh, qué no lo dijo ya está, no lo digas. Sí. Bueno, pero hablar. siento que, esa es que por lo menos eso un poco cambió, o sea, sigue pasando, pero siento que actualmente como que es algo no tan repetitivo como en ese momento, que era súper secreto, o sea, y, y que la mujer lo sí, sí. normalizaba, es lo peor, lo normalizaban. Sí. Era mucho más impune también, pero a mí me da la sensación de que sigue pasando mucho, eh, incluso cuando se trata de, de abusos en, en, en familias, sí, sí, ¿no? Sí. Como que lo tapan porque, bueno, Él es, así. es el tío, es el abuelo, es así, tal cual. Y me parece re fuerte porque yo pensé eso justamente, cómo esas cosas siguen pasando, ¿no? Como las mujeres se siguen callando, porque muchas veces nos pasan estas cosas por ahí no tan... Eh, violento o como sea, pero uno, uno siente vergüenza o siente que tuvo la culpa o sí, qué sé sí, yo, sí. entonces es como que en parte, por eso ya digo, me pareció una peli que retrataba mucho la realidad a pesar de estar en la época medieval, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fue como ambientada en la, o sea, ambientada sí. en esa época, pero con temas muy actuales. Es una historia que se puede contar tranquilamente como contemporánea. Sí, sí, totalmente muy interesante. Está bueno cuando pasan estas cosas de ver un relato que está ambientado, digamos, hace muchísimo tiempo, pero que se sienta actual para que digamos, sirva no solamente de elección para el ahora, sino también yendo con eso de que justamente si esto pasaba hace un montón de tiempo, no tiene que pasar ahora, o sea, es o sea, un poco no puede seguir pasando, tal cual. Eh, tratar de cambiar esa cabeza de mucha gente que posiblemente sigue como muchos de estos personajes en la actualidad, seguramente. Sí, sí, sí. Entonces es un punto muy, muy interesante de la película, que la verdad que, bueno, una de las tantas cosas por la que vale la pena realmente verla, la verdad. No sé si tienen algo más para mencionar. A mí me fascinó el personaje de ella, sí. de, de, de Marguerite, me encantó, porque incluso al ser una mujer real... Me pareció una historia re, re inspiradora porque ella no, no le importa nada con tal de contar la verdad, de decir, esto es lo que me pasó, quiero justicia, porque ella lo hace por eso justamente, porque quiere justicia por lo que le hicieron. Incluso cuando a ella le dicen ¿no? todo lo que le puede pasar si él pierde y ella está tan preocupada por su hijo porque tiene un bebé y qué sé yo, pero aún así decide ir hasta el final, me, me parece súper inspirador ese personaje y... A mí fue uno de mis favoritos de, del año pasado, me encantó, y eso fue una de las cosas que más que más me gustó. Y bueno, me, me gustó también el tema de la perspectiva femenina que le dio el, el guión, porque bueno, se habló mucho de que lo habían hecho Matt Damon y Ben Affleck, el guión, pero justamente invitaron a una mujer a hacerlo también. Sí. exactamente eh, Y sí. está, bueno, está bueno que le hayan dado el, el lugar a que una mujer también cuente la historia Porque para mí es ella, ella es la protagonista no de la historia Por más sí, que se trata del último duelo y que el duelo ella no participa La historia es sobre ella, ¿no? Sí, sí, sí sí, sí. Eh, viene ahí que diste el detalle que me estaba por olvidar Nicole center que también fue guionista junto a Ben Affleck y Matt Damon Y también productora de la película Había leído por ahí que justamente ellos tenían el guión pero la sumaron sí. para darle este enfoque y creo que funcionó bastante creo que se nota mucho en la película yo creo que sí, me parece clave no que este tipo de, de cosas eh, aporte una mujer porque muchas veces vivimos cosas que, que los hombres no, porque bueno no es una sociedad patriarcal la que vivimos y está bueno que le hayan dado ese lugar para que ella pudiera dar la perspectiva por ahí de las mujeres sí por, por eso también quería tener su opinión porque mm. yo podía pensar muchas cosas de la película pero bueno Nunca voy a vivir por ahí lo que puede llegar a vivir una mujer, entonces en estos aspectos está bueno tener esta opinión, para al menos para hablar de esta película. Gracias por invitarnos, Sonia ah, sí. A ustedes, a ustedes, por uh -huh. favor. La verdad que muy recomendable. Me, me, sí. me sorprende que, de nuevo, que haya pasado tan de largo. Y en específico, ahora no tanto de por ahí lo que es la taquilla, sino los premios. Digamos, Tal cual. Sí. ella se la merecía. Ella sí. se merecía Ay, estar sí. nominada en algo. No te pido en todo, pero <risa> algo se merecía. Ni siquiera en vestimenta, los, en maquillaje, nada. Entonces, Por como nada. Nada, sí, nada. Fue ninguneada absolutamente. Y eh. si vemos alguna de las nominadas, la verdad que esta película podía haber aspirado, aunque sea a eso: a vestuario, maquillaje, algo. Algo, algo. De, de todo eso. Y lamentablemente sí, sí. no fue así. Fue muy injusto lo que sí, hicieron. Sí. Sí, incluso yo creo que la actuación de, de ella estuvo por encima de algunas de las nominadas. Pero Obvio, bueno, no comparto. Sí, sí. Pero no bueno, ya polémica. nos metemos en un tema largo y. Lindo, lindo y debate. Culpable, totalmente. A ver, decilo, decilo. No, no, no. Decilo, decilo. Yo no te voy a juzgar. Sé libre. Eh, entonces, digo, o sea, mínimo sumarla, yo lo hubiese sumado. Yo, yo, tengo, yo voy a tirar a mi, ver, mi opinión te... polémica. Yo, chicos, ni siquiera vi Spencer y ya les digo que hizo un laburo mejor Jody que Kristen Stewart. Así se los vi. No, Nicole Kidman. Mm. O sea, Nicole bueno, Kidman nominaron. No, la... lo, lo que pasa es que me parece a mí que... Ya entramos en otro debate, ¿no? Que es de los Oscars. No, no, y no, los sí. Oscars como que eh, les encantan los, los personajes reales, ¿no es cierto? Entonces siempre nominan a... a a personas que caracterizaron a, no sé, personajes reales. En este caso Nicole, eh, que, que hizo de esta actriz de Lucille, eh, o Kristen, que hizo de Diana. Es como que les gusta eso, ¿no? Eh, el hecho de, de caracterizar a alguien real y por eso siempre las nominan. Bueno, pero Judy Nicole también encanta. representa a una persona real, o sea, su historia habla de, de alguien que vivió eso. Pero es más del ambiente esta gente. Puede ser. <risa> Me da esa sensación Puede Siempre ser. que haya una película, por ejemplo, sobre el cine, seguro gana. Eh, pero oh, también oh, que es un es? poco lo que decíamos al principio, hacer una película que jamás como que se habló bien, no genera como buena impresión tampoco claro. a los Oscars. Siento que es como que los Oscars también siguen sí, un sí. poco de lo que todo el mundo habla. Eh, no se dedican o no se toman el tiempo a nominar películas realmente sí, porque igual, no se habla. Por eso tanto. digo que es es como para otro debate, porque incluso lo, los Oscars tienen esto, ¿no? De que te, te ignoran una película así, como decís vos, que no fue casi reconocida por el público, por la crítica, lo que sea, pero al mismo tiempo, qué sé yo, ignoran películas que a todo el mundo nos encantó. Sí, sí. Entonces es, es como... el, el el criterio de, de la gente de estos señores que eligen las películas para los Oscars es medio raro. Sí, pero bueno, yo, que yo criterio, merecía, pero... Bueno. Sí, no sé cuál es. <risa> pero bueno, esa es, es un poco nuestra opinión. Sí, de buena, bueno. Yo, yo bardié con lo de Kristen. Eh, está todo bien, la quiero un montón, pero no me gusta como actriz, para nada. Yo en esta la banco un poco más. Creo que banco menos a Nicole que, que a Kristen en esta. <risa> Pero nada, comparto que quizás si la comparas con Judy, está mejor Judy, 100%. Sí, a mí me faltó ver, todavía no vi la actuación de Nicole Kidman. A mí la de Kristen me, me encantó y bueno, creo que podrían haber metido a, a Judy. Podría Clark. haber, mínimo nominarla, después si no se lo das no pasa nada. sí, sí, sí Una. Completamente. pero bueno, cosas de esta relación amor y odio con, con los premios en general, de siempre. Totalmente. Eh, los criticamos, pero después los terminamos viendo. Es así, Hacemos las predicciones. Los todo. vemos siempre para criticarlos más. más. <ríe> Exactamente, sí. Hasta acá esta reseña de, de las Duel. La calificación, no pasa nada. Siempre cuando hay gente invitada les, les pregunto por cortesía. Yo les pongo calificación siempre a las películas. Pero bueno, si no tienen, no, no se dan problema. Y si tienen, mejor. Yo un 7.7 le pondría. Bien, me gustó el, lo específico ahí. Sí, sí soy muy IMDB, así que vieron que, que siempre Ajá, tenemos sí. esas puntuaciones raras. Yo, yo en realidad no soy de, eh, soy muy mala poniendo puntuaciones, pero me parece que en, en Movie Database le puse un 8. Bueno, eh, me parece bien. Igual yo soy muy buena, es como que para mí un 8 es poquito y a mí me encantó la pena. <risa> en realidad un 8 <risa> pero... es un montón. <risa> Claro, para, para mí está re... O sea, como que es poquito, pero bueno, si le tuviera que poner un puntaje, diría que le puse ese, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy, bien. muy bien. Más que a, bastante aprobada. Yo me acuerdo que una vez en una prueba, no me acuerdo de qué materia, me pusieron un 875. Como de, demasiado específico. No era, no era necesario ser sí. tan específico. un 8 pero, o un 9. Bueno, claro. Se hubieran quedado en algún número redondo. Bueno, en mi caso... Fue un 9 sobre 10, bastante. Yo suelo ser igual muy bueno. con así con las películas. Como que eh, me, me gusta el cine, le doy mucho puntaje siempre. Bien, no, está muy bien. Está muy bueno igual. Si me gusta bastante, vale. queda ahí, exactamente. Está perfecto, está perfecto. Muchísimas gracias, chicas, por, por estar, por, por tomarse este tiempito. Bueno, eh, justamente les doy este tiempito para que mencionen sus redes, todos sus proyectos. A mí me pueden seguir en Un Corazón de Tinta y a Mari va a decir suyo. Sí, yo estoy en Nefangirls eh, con Sofi, con mi amiga, y bueno, que hoy no pude estar, pero bueno, ya va ya a estar en algún momento. Y si sí, nadie, hacemos cosas lindas. Muy bien, <ríe> los muy bien. Esperamos para que nos sigan. Voy a dejar igual en la descripción todos los enlaces, como siempre. A mí me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast. Simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde encuentran todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, box y Medium también. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, chicas, por venir a este episodio. La verdad que un gustazo que estén acá. Me encantó. Gracias. Ay, me encantó. Y bueno, <risa> las espero próximamente para hablar... De alguna otra película Un gustazo la verdad Espero que les haya gustado este episodio Y nos estamos escuchando la próxima Después de otra función Gracias